Prislines de todo el mundo. Si queréis saber de España eh, de primera mano y sin ningún tipo de adoctrinamiento, casos reales, este es vuestro canal, el canal de Prisline. Hoy vamos a hablar de casos prácticos de migración de personas que están en España o personas que quieren venir. He decidido darles el máximo de tiempo a ellos, ¿vale? Que yo creo que es lo que de verdad os interesa.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 Mali, camerún rusia italia suecia bélgica países bajos dinamarca y portugal si alguno nos ve desde algún país que no haya mencionado que me lo diga que lo incluyo en la lista soy luis emitimos todos los días en directo y os doy las gracias por estar ahí viéndolo vale y participando también el que no esté todavía suscrito que se suscriba y así en los próximos vivos puede también participar como todos los integrantes que están ahora mismo en la sala de zoom y en el chat de youtube ¿Vale? mientras ponerme los comentarios y las sugerencias que tengáis en los comentarios vamos eh, os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones también os digo todo lo hacemos sin ánimo de lucro y tenemos un canal en telegram con unos 4.000 Prisliners, una reunión mundial de gente de todo el mundo que nos ayudamos entre nosotros insisto sin ánimo de lucro podéis entrar debajo del vídeo lo tenéis el enlace a telegram es gratuito sin ningún tipo de Patreon ni nada ¿Vale? Yo solo os pido que corráis la voz y que pongáis like, nada más. Bueno, y si os pone algún anuncio de YouTube, que lo veáis también, que no cuesta nada, y me ayudéis a mantenerlo. No, no voy a ganar dinero, pero por lo menos lo mantengo. ¿Qué más os iba a decir? Ah, sí, que os veáis los vídeos, eh, porque mira, por ejemplo, he estado viendo en Telegram, hay personas que por no verse los vídeos están esperando, por ejemplo, para una cita de protección internacional, se tiran esperando casi un año y simplemente con haberse visto dos o tres vídeos de Prisline, pues habría reducido ese tiempo a 15 o a 20 días lo estoy viendo de hoy mismo cuando os digo que veáis los vídeos es muy importante tanto los que queréis venir a españa como los que estáis aquí os pueden ahorrar muchos trámites muchas gestiones no es lo mismo esperar casi un año para una cita para la protección internacional para que le den a uno la hoja blanca que esperar 20 días Prislines, eso lo arreglamos viendo los vídeos yo os los hago pero hay que verlos Vale, y, y os lo digo sinceramente por vosotros eh, es como el sacar el número de la seguridad social ver los vídeos de verdad muy importante vale ¿Que he visto un caso en telegram claro se entera ahora vio el vídeo de ayer pero no se ha visto todos los que llevamos hechos y, y, y bueno casos rápidos muy rápido y ahora ya cedo a, a la sala de Zoom, al protagonismo veo también en telegram que todavía hay mucho lío con el tema del estudio lo que uno puede trabajar cuando uno pide la visa de estudio o cuando uno pide el permiso de estancia por estudios si queréis podéis trabajar si no queréis no no es no es obligatorio pero entonces el que quiera estudiar mientras estás mientras está estudiando me vale un curso inferior o un curso superior me da igual tiene la opción de poder trabajar 20 horas a la semana en lo que él quiera no tiene que ser del mismo rubro de lo que está estudiando eso mientras está estudiando vale que os quede claro a media jornada lo que dice la ley es que lo podéis compaginar con el estudio pero no que tenga que ser del mismo tema que estáis estudiando me vale para un curso sencillito como para unos superiores ahora viene la diferencia que os lía mucho y por eso lo repito pero insisto veros los vídeos pero lo digo por, por otra vez cuando el curso es inferior y se termina el curso pues también se acaba el trabajo de las 20 horas y una de dos o uno se vuelve a su país o se queda irregular o se matricula de otro curso para otro año más y así hasta que lleve los tres años y ya entonces podría pedir el arraigo social. Esto cuando el curso es inferior. Ahora, cuando el curso es superior, tiene una ventaja que no tienen los cursos inferiores. Puede pedir un permiso de residencia para trabajar o para buscar trabajo. Y ahí sí, ahí sí que en lo que este, eh, trabaje o busque trabajo o haga prácticas, ahí sí que tiene que estar relacionado con lo que ha estudiado. Ahí sí. Pero eso solo es para los cursos superiores cuando has terminado el estudio y pides quedarte un año más a practicar o buscar trabajo. O trabajar incluso. Ahí sí tiene que ser relacionado con lo que has estudiado. Pero mientras lo estabas estudiando, ahí en esas 20 horas que te dejan trabajar, si tú quieres, ahí puede ser de lo que queráis. Yo creo, no sé si no me he explicado bien, si no me lo volvéis a decir en los comentarios, ¿vale? Pero es así, que lo sepáis. Federico, no sé si estás en la sala de Zoom, tienes razón, los que seáis nietos, nietos, nietos de de españoles, aunque hubieran sido por por origen o por adopción, según la ley de memoria histórica, efectivamente, podéis pedir la nacionalidad. Me he estado viendo la ley de memoria histórica, el que la quiera ver es la 52 del 2007 puedes si eres nieto que lo pregunté mucho todavía la ley de nieto no está aprobada la ley de descendientes pero a día de hoy federico tienes toda la razón del mundo ahora tiene una peculiaridad que tu abuelo tuviera que dejar de, de ser español porque se fue al exilio vale ahí es en esos casos vale bueno ahora lo hablamos más si queréis y al chico este que está en república dominicana que le habían expulsado en el 2009 cualquier expulsión caduca a los 5 años en el plazo de 5 años desde que te han expulsado, porque te has portado mal o lo que sea, que sepáis que a los 5 años podéis volver. Y por último, eh, los que no sabéis si tenéis la cita o no la tenéis, desde luego durante el periodo de alarma este que estamos, están quitadas las citas. He oído que está pensando el gobierno otros 15 días más a partir del, del 7 de junio, otros 15 días más, no es seguro, no este, no es seguro, que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, a lo que vamos, que verifiquéis las citas y si las tenéis activas o no en la sede electrónica, y lo podéis ver por internet, el que no sepa cómo ir a la sede electrónica, que lo pregunte en Telegram, que ahí os damos el enlace. Y ahí miráis, metéis vuestro pasaporte, vuestro NIO, lo que hayáis puesto, y os dice el sistema si vuestra cita está activa o no. ¿Vale? Os hablo para cuando acabe el estado de alarma. Van a empezar a hacer citas según se quite la. según entren en las zonas de España en la fase 2, que hay zonas que ya están entrando y por último le quiero agradecer a anderson santamaría que pone en telegram que él ha comentado y tiene toda la razón del mundo para el arraigo social la fecha empieza a contar desde el pasaporte el empadronamiento viene muy bien pero empieza a contar desde el pasaporte siempre que entréis por españa ahora si habéis entrado por otro país de europa y luego os venís a españa ahí sí que la fecha para el arraigo social empieza con la fecha del empadronamiento muy bien, Anderson Santa María. Gracias por el comentario. Lo acabo de ver y lo estoy diciendo. Muy importante lo que estás diciendo. Si entras directamente a España por España, fecha del pasaporte y conviene luego empadronarte, por supuesto. Vale. Pero la fecha de arraigo social por la fecha que entraste en el pasaporte. Ahora si has entrado por otro país de Europa y luego te has venido a España, ahí sí que tiene que ser a partir del empadronamiento. Sin más dilación, Prilines. Levantar la mano a los que queráis participar, que os voy dando paso. Voy por el orden que me sale aquí, ¿vale? Está Andrés López, puedes activarte el audio. Luego va Liliana, luego Federico y luego Mauricio. Cristian, levántate la mano, que si no te pierdo. Andrés, puedes puedes activarte el audio y participar. Hola, Ven, Hola. Andrés, sí. Saludos, ya estás, ahí estás. ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, buenas tardes, eh, soy André López, estilista profesional, en este momento me encuentro en Colombia. Eh, tengo varias preguntitas, pero la primera y en, y en principal es la de mi madre. Eh, ella estuvo hace mm, dos años en España, y se vino voluntariamente, pero cuando llegó al aeropuerto le dijeron que se había pasado el tiempo porque iba por 90 días y se estuvo casi cinco meses. Entonces le dijeron que quedaba pues castigada, entre comillas, por eh, cinco años. Sí, lo que, lo que os acabo de decir, cuando eso es máximo, máximo, puede ser menos tiempo, ¿eh? pero lo máximo que establece la ley para una expulsión son cinco años. Podría ser menos lo que ponga en el es. papelito, pero máximo siempre cinco años. Se te oye Ahí un poquito mal, momento, Andrés, claro. pero venga, vamos a seguir. Os, os recomiendo a todos los que vayáis a participar que quitéis otras cosas que os chupen el wifi para poderos escuchar bien. Sigue, más, más o menos sí. te escuchamos, Andrés, sigue. Bueno. Eh, ella le dijeron en el, en el aeropuerto no le colocaron sellos, no le dijeron nada el pasaporte está limpio aparentemente pero la pregunta es que si ella ahorita ya han pasado dos años y medio y quiere volver eh, tendría inconvenientes al de entrar por España o lo podría hacer por Alemania o Francia ya que por ahí no tiene ningún problema bueno, buena pregunta la verdad mm, mira, yo voy a Voy a dejar también que te responda Don Oscar Padrón, que paso es letrado, pero yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que tenéis mucho miedo todos. ¿Cuándo empieza el ETIAS? ¿Cuándo empieza el ETIAS? El ETIAS no es una visa. El ETIAS es un registro de viajero que sirve precisamente para estos casos. Tú metes los datos de tu mamá por internet y enseguida te va a decir el sistema si puede venir o no puede venir. Uh -huh. Para eso va a servir el ETIAS. Ah, cuesta 7 euros, cuesta 7 euros o algo así, hacer el registro y te enteras en el momento, antes de haberte comprado ningún boleto de avión ni nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ETIAS lo han aplazado nuevamente hasta el 2022. Agarraros. Pero insisto, ETIAS no es una visa. De verdad, no es visa. ETIAS es para lo que nos está diciendo Andrés, para comprobar si una persona es bienvenida a Europa o no es bienvenida ya llámese por un que ha cometido algún delito llámese por la expulsión que tuvo lo que sea con esas dudas como muy muy te está entrando andrés pues tú en etías meteríamos los datos de tu mamá y el sistema te diría pues que vengan que no tienen ninguna dificultad incluso por españa o no que se ir hasta cuándo ah. Y eso es ETIAS, Pedrines. Tener en cuenta, eso es ETIAS, no es más, no es una visa. A partir del 2022, ¿es correcto? Sí, Perdón. lo han retrasado, Cristian, efectivamente, hasta el partir del 2022 lo han retrasado nuevamente. Ya. Yo casi, mmm, vosotros lo tomáis como una alegría, yo casi lo veo mmm, perjuicio, porque ahora, por ejemplo, metíamos los datos de la mamá de Andrés. Es tu mamá la que está ahí, ¿verdad, Andrés? La que está aquí. Saludos, Hola. ¿cómo, cómo Hola. se llama? concepción sánchez de lópez Enca, encantado concepción Muchas gracias. en nombre de todos los prilines, que sí, escucha sí. que metíamos los datos de doña concepción y sabríamos rápido la respuesta pero como hasta el 2022 no empieza pues vamos a ver qué nos dice don Oscar. si es mejor sí. directamente por españa o por un tercer país de europa don es, o también sí. Qué pena la, la, la, la interrupción ella pues también digamos en el caso de que no pudiéramos entrar a España podríamos eh, pasar eh, a un tercer país a, por tener digamos el acceso es decir por tránsito lo más por España yo, no, mira, yo por te, te doy mi problema. opinión yo creo que no va a tener porque ella porque tuvo que volverse no le pusieron el pasaporte nada en España no, no. igual ella ha estado Siete veces, nosotros, ella estará Mira, yo te doy mi, mi sí. opinión, pero siempre os digo que aquí damos cada uno nuestra opinión, ¿vale? vosotros contrastar. Yo creo que mi. Hombre, lo mejor sería el Letías, se lo metía en internet, pero como hasta el 2022 no empieza, que os quede claro, hasta el 2022, que lo han retrasado nuevamente. 2022, no bueno, 21, bueno. 22. Bueno, yo creo que puede venir perfectamente. Ahora os paso con Don Oscar Padrón, que es letrado, que él os lo va a decir mejor, y yo creo que puede venir directamente a España, porque no pone nada en el pasaporte. Si lo hubieran metido en el sistema, yo creo que se lo habrían puesto también en el pasaporte, como advertencia. como claro. él sería igual. Lujo. Ella ya ha estado, ella ha estado varios, he ido varias veces, ha ido unas siete, ocho veces, porque ya están mis primas, mi hermana y todas viven legalmente. Vale, y ha venido normalmente, ha entrado tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Pues entonces yo creo que no. Don Oscar, ¿quiere añadirles algo? A Andrés, y a... Eh, buenas, buenas tardes a todos los pirilinos. Mira, si, si cuando, bueno, si a ella le anunciaron la medida en hace dos años, tres años, y después ya ha entrado tranquilamente, no tiene ninguna restricción. ¿okay? Si, si ha entrado en otras oportunidades, no tiene ninguna restricción porque si no lo hubieran parado ahí a la entrada de, en, en la entrada del aeropuerto. Eso para empezar. Segundo, eso de que tienen que, todos los pirilines, o sea, este, estamos hablando de la zona europea, la zona Schengen, todo lo, todos esos registros están cruzados, si tú haces algo en España y te revocaron o te hicieron una expulsión, no te busques entrar por Alemania porque la, la misma expulsión te aplica por allá, por, por, por Alemania, ok, todo ese sistema está cruzado. Okay, entonces es supuesto que no, que aquí me restringe, pero me, me, me, me meto por otro lado. Eso no, eso no aplica y más con los sistemas que hay ahorita. Sí, que está todo para eso lo llaman el espacio este común. Estoy de acuerdo con Oscar, pero exactamente. Yo creo que si ha entrado, es mejor prueba que esa, Andrés. Ya, ya, ya no tiene restricción. Ya no tiene restricción. No tiene restricciones. A ver, ¿quieres decir algo más, Andrés? Venga, actívate el audio, dilo, Andrés. Ay, te hemos perdido el audio, amigo. Ya, ya. Venga. Eh, ella, por ejemplo, mi mamá también es casada con un italiana. Nosotros estuvimos seis meses en Bolonia, Italia, y regresamos a España. Y ahí estuvimos alrededor de unos meses. Nos regresamos y yo tengo el, el, el, ¿cómo el documento que le dan a uno de agrupación familiar. Pero pues nunca se hizo la nacionalidad porque ella se separó, entre comillas y no se hizo nada, ¿podría de pronto eso valerle, aunque que no tiene el pasaporte ni nada de la comunidad? Yo pienso que no, porque si no lo, no lo llegó a, a hacer, don Oscar, ¿usted qué le... Qué le sí, con... es correcto, don Luis, no, no le vale porque claro. no lo llegó a hacer, no introdujo nada, y, si lo, y si, si lo hizo en España, acuérdense que si hay una separación de hecho, ni siquiera de derecho, sino de hecho, ya no, no vale el procedimiento. Pues venga, voy a, si queréis volver a intervenir, levantar luego otra vez la mano, ¿vale? Eh, ahora, por ejemplo, eh, vamos a ir, Liliana, venga, Liliana, actívate el audio. ¿Va Liliana? ¿Me luego escuchan? Federico y Mauricio, sí, hoy te escuchamos buenas muy bien. Liliana, bueno, buenas, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Cualquier cosa, si llega a cortarse, saco el video. Venga, mm. vale, ahora se te oye muy bien. Bueno, dos preguntitas. Eh, yo quería saber sobre documentos judiciales de sentencia. Yo me iba a ir este año a España por todas estas circunstancias. ¿Tú dónde estás, Liliana, para que lo sepas? Perdón, perdón, en Argentina. Vale. Tenía todos ya hecho los papeles, los tengo, pero yo lo que quiero saber, porque tengo una sentencia de divorcio que tengo que anotar allá y son documentos eh, que no sé si los apostillados. Porque ya llevan dos años, me pueden servir para posiblemente a fin de año yo llegue para España. O tengo que volver a hacerlo como las partidas. Vale, yo te entiendo. Mira, Liliana, te, te voy a responder brevemente y luego Don Oscar, si quiere que amplíe. Eh, te entiendo la sí. pregunta. Mira, los apostillados sirven, una apostilla ya te sirve para siempre. Pero entiéndeme lo que te quiero decir. Otra cosa es que el documento que apostilla, la apostilla dura para siempre. Es como un certificado de veracidad de que ese documento es de verdad, ¿eh? según la apostilla de la haya, el convenio, y ya está. Ahora, otra cosa es que el documento, que has apostillado caduque, me explico. Si te piden, vamos a poner certificado de que no tienes antecedentes penales, yo que sé, del último año, vamos a suponer. Tú te lo si sacas. Son tres escucha, meses. Escúchame, para que me entiendan todos. Es un ejemplo. El certificado de antecedentes penales, vale, me lo saco, me lo apostillo para que sirva para la autoridad española que es un certificado de verdad que no me lo he hecho yo con el ordenador pero qué pasa si pasa el tiempo y por el bicho no has venido por lo que sea y en vez de pasar un año han pasado dos pues qué pasa que ese documento sigue siendo válido está postillado pero ya es el certificado de antecedentes penales de hace dos años porque el tiempo ha pasado no lo que te pide a lo mejor el estado español que es del último año es un ejemplo para que me entendés, me explico que las sí. apostillas no caducan, lo que puede caducar es el documento apostillado porque el tiempo va pasando. Y eso cómo lo puedo saber. Pues no sé, si, si, si me dices el determinados documento. Determinado documento están vencidos. Pues dime el documento que es y yo te lo digo. Mira, para como norma general te digo, los documentos de, por ejemplo, de títulos, de, de eh, cursos que te has hecho, esos no suelen caducar, porque yo me hice el título de derecho, me hice el título de ingeniero, en tal fecha, y aquí está postillado. Eso ya es para siempre. Ahora, un certificado de penales del último, yo qué sé, del último año. Si han pasado cinco años, pues por lógica caducado. La postilla es válida, el documento es válido. Pero a lo mejor son los penales del año 2000 y estamos en el 2020. El documento es válido, pero ya no es lo que te piden. Te piden los del 2020, no los del 2000. Dime el Entendi. documento y te lo digo rápidamente. No sé si me he explicado bien. Lilian. No, no, sí, sí, no, por supuesto. La, yo sé que las partidas de nacimiento, de matrimonio, tienen vencimiento de seis meses. Hay que volver hacer las postillas cada seis meses por ejemplo pero como estos son otros documentos judiciales que son de oficios eh, yo creo que como es una sentencia de divorcio ya está te voy a pasar sí. con don oscar padrón por cierto el que quiera contactar con don oscar padrón él es letrado ¿eh? él os puede ayudar yo no tengo ningún negocio con él pero yo a cambio de que él está aquí todas las tardes ayudándoos pues si queréis hacer negocios con él ahí le tenéis Don Oscar, ¿qué le quiere decir usted a Liliana o qué le diría? En su saber, señora Liliana. Buenas eh, tardes. Buenas tardes. Fíjese usted y le voy a dar un ejemplo para todos. Si usted saca su antecedente penal el día primero de julio. Don Oscar, se le dio el audio. Don Oscar, yo no he tocado nada, ¿eh? <risa> Perdón, señora Lilia, eh, para todos, sí. fíjense. Lo que dice la norma es que se contará el tiempo a partir de que se genere el documento. Me explico. Si usted sacó la apostilla el primero de julio, y eh, perdón, sacó los antecedentes penales el primero de julio y apostilló el 30 de septiembre, no corre a partir del 30 de septiembre, corre a partir del primero de julio. Ok, ojo con eso. No es cuando no cuenta con la postilla, cuenta con la generación del documento. Eso es lo primero. Segundo, el criterio general que está dando el, do, el don Luis es el correcto. Tiene que ver que hay, hay documentos que esos son para toda la vida, los títulos para toda la vida, pero el que tenga usted un estatus de casado, Soltero, si sí puede cambiar y puede cambiar en, en meses. Puede cambiar rápido. Sí. Eso puede cambiar rápido, okay. entonces Por eso te piden. horas! ¿no? Por, señoras, por, por eso te lo piden. Sí, ¿no? Claro. Sí, yo estuve no sé, casado a lo mejor sí. en el 2008, pero es que estamos en el 2020, señorita Liliana, claro, claro. La no sé, postilla es válida, si, la postilla, sí es, sí, válida, la que... la postilla perfecta, es válida, pero no sabemos si se ha divorciado usted. Ah, este. El documento es válido, es cierto. Ajá, pero. Tienes que ver que tienes, que te piden que tengas reciente porque pudo haber cambiado usted su estado. Entonces, normalmente, perfecto. normalmente, usted dice seis meses. Lo que yo he visto en términos migratorios, 90 días. Perfecto. Pues acá perfecto. Y la, la última verdad. pregunta, sí, Venga. no, perfecto. La última pregunta, estando jubilado acá en Argentina, siendo nativo español, Puede todos los aportes que ha tenido acá llevarlo a España y pretender después una jubilación en España. Sí, porque mira. ¿Qué puede servir? Sí, mira Liliana, eso sabes quién lo sabe muy bien, eh, Don Ariel, Carlos Ariel Montenegro, que está en Telegram. Ah, sí, sí, que sí. De Argentina y él se va a venir. Sí, sí, él, he hablado con él. Habla con él que el mejor que él, mejor que él, nadie te lo porque porque digo él, porque él lo ha hecho él su pensión es veterano es veterano además de la guerra sí de veterano de Malvinas su pensión sí. se la va a traer aquí habla con él que él te lo va a decir perfectísimamente vale y si, hay, y si alguno de los primeros que ve el vídeo quiere saberlo también pues pues lo mismo ir a Telegram que a los Arielos va a ayudar Vale, bueno, bien. muchísimas gracias Luis. Ti, muchísimas Liliana. gracias Oscar. Me alegro que ya, al final hayas podido intervenir. Sí, sí, o, por lo suerte. Lo que, lo que os digo siempre, podéis intervenir cuando queráis, sí. O sea, si queréis volver a preguntar, pues volver a levantar la mano, ¿vale? Yo ahora sigo por el orden, para que dé tiempo a todos. Venga, Federico, te toca. Mauricio, David, Cristian, te más bajado. Bueno, yo sigo así, ¿vale? Y Johnny, y Andrés López. Venga, Federico, actívate el audio, pues participar. Los que habéis entrado a Zoom, poneros... Sabéis que si queréis participar tenéis que levantar una mano virtual que hay como a, como, a, como están haciendo ellos. Federico puedes okay. hablar que ya veo que tienes el audio puesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Bien, eh, con respecto a... aunque no no te vemos no tienes cámara tú <risa> Federico por ahí. No es que tengo bueno, muy bajo el venga no importa venga Bien. sigue sigue sigue eh, bueno con respecto al arraigo familiar eh, lo que me piden es el certificado de nacimiento eh, mediante el registro central de Madrid y sucede que es imposible conseguir turno bueno más a, ahora directamente no están dando turno pero, pero tú, una pregunta ¿tú dónde estás ahora mismo, Federico? Yo estoy en Valencia ¿y de dónde eres? de Argentina Vale sigue sigue es para situación. entonces eh, primero tengo problemas para conseguir ese turno que es el, el documento que dice si bien mi padre ha nacido en Argentina, eh, él consiguió la ciudadanía y ese documento. Federico, tú eres el de la memoria histórica, ¿no? Exacto. Tienes exacto. razón, te lo he estado mirando y tienes toda la razón del mundo. Si tu abuelo fue español, y me da igual que fuera español de origen que español adquirido, por así decirlo, y tuvo que irse por temas de, de, pues de la guerra esta que hubo en España hace muchísimo, tú como nieto independientemente sí. de que tu padre fuera español o no tú como nieto puedes tener la nacionalidad y además eh, te valdría o sea lo que tú dijiste ayer era correcto federico sí, claro eh, entonces, entonces bueno si interesa me la pregunta a ver si te la puedo resolver entre los unos carillos venga nada, es que no, ahora, no el, puedo el conseguir... registro mira, te lo digo rápido el registro el registro ahora no puedes ir porque ahora no hay ninguna cita vamos en, en nada muy, muy poquitas. No. Exacto, pero habría que esperar bueno, al bicho o otra opción intentar hacerlo por online. Sigue. Sí, no, no no no se puede porque necesita una firma, no sé cómo le dicen, certificado digital. Sí, de, de, pero tú cuánto llevas no? en España ahora? Yo estoy hace un año. Y tiene cómo cuál es tu estatus? ¿Estás regular irregular? Bueno, yo estoy con la visa de estudiante. Pues tú te puedes sacar el certificado. Escucha, ah. Federico, tú te puedes sacar sí. si estás con la visa de estudios. Estudios ibas a decir, ¿verdad, amigo? Sí, pero caducó el 23 de 27 de marzo. No ha caducado porque estamos en estado de alarma. Y si te has visto los vídeos de Preetline, que por eso os digo que los veáis, sí, sabrás sí, sí. que no ha caducado y que está prorrogado de forma automática. El... Claro entonces eh, tú puedes sacarte un certificado digital una firma digital hay varios sistemas el clave el, el, el problema es el que esté regular pero los que tenéis una residencia regular me da igual que sea por estudios que sea por como sea podéis sí. sacar el, el, el tema este ¿eh? lo podéis sacar perfectamente federico yo yo gestioné, el, yo gestioné el clave para, para sacar la seguridad ejemplo? El número de seguridad social y qué pasó pero, Pernos, no, es, pero no, sacado, es, no, no es lo mismo si sí, conseguí el número. Pues se ha sacado el clave. Pues esto, eh, este si no va por clave, es que, que entiendo que unos van por clave, otros van por. Algo, suena chino, no os asustéis, que luego sí. no es tan difícil. Eh, Necesitarías en todo caso el certificado digital. ¿Manejas tú el ordenador o solo con el móvil? No, no, si sí, manejo. Maneja, no, pero... pues ya está el certificado digital, amigo. Tienes bueno. nie, tienes nie, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, mira, no. mi consejo, sácate el certificado digital. Yo lo tengo. No es tan difícil. Lo único que te hacen es que tú te lo haces la gestión por internet y luego eso sí te piden que vayas a una oficina de hacienda o de la Seguridad Social para verificar que eres Federico, que no me lo he sacado yo claro. en tu nombre. Es una vez solo y ya con eso, con sí. el escucha Federico, con el certificado digital vas a poder funcionar en todo, en todo, porque el clave es más limitado. El clave, por ejemplo, para el registro civil no te vale, ¿verdad? Bien. Cierto, ¿no? Bien. No, no, no estoy no. seguro, me, me parece que no. Míralo, yo tampoco lo sé, pero te digo, el certificado digital seguro que te valdría. Y teniendo no. los que tengáis la, los este regular, trilines, hacedme caso, sacaros el certificado digital, que no es difícil. Es rellenar un formulario, mandarlo por internet y luego un día os citan para que vayáis allí y ver que sois vosotros. Y ya os lo dan y os vale por dos años, por lo menos, o algo así, dos o cuatro años. Y Hola, la opción, Federico, que te queda es esperar a que pase el bicho, ir al registro civil y hacerlo por el registro civil. Pero tienes toda la razón del mundo. Pero tu padre se fue por tema de esto de la guerra civil. O sea, tu abuelo. Perdóname. Yo creo que sí, porque mi abuelo era de Petra. Vale, yo no Tengo los papeles ahí y pues, entonces puedes conseguir la nacionalidad, amigo ¿eh? Pero, pero bueno, la, la cuestión es la siguiente, para no, no demorarte más. Venga, sí. eh, estoy con, con el tema este de la prórroga y quiero saber cómo puedo hacer para trabajar con la con teniendo el NIE, porque mi NIE dice que caduca el 27 Mira. del 3 yo no sé cómo, en todo el año se me ha hecho imposible trabajar legalmente con... A ver, para trabajar, escuchar, os lo voy a explicar, es buena pregunta. Para trabajar, lo de mí es aparte. Para trabajar lo que tenéis que hacer, buscar a alguien que os quiera contratar y esa persona va a la oficina de extranjería y dice, quiero contratar a Federico. Y todo esto también se puede hacer por Internet. ¿eh? A Federico tal le quiero contratar. Está con aquí con permiso de estancia por estudios o está aquí con permiso de con visa de estudiante. Me da igual y ya te dan el permiso pero tiene que ser el que te va a emplear el que lo pida salvo que tú quieras trabajar por un negocio que te vas a hacer tú mismo vas a trabajar como autónomo en algo ahí lo pides tú directamente y el único requisito es que ese trabajo sea compatible con los estudios que estéis haciendo vamos que no te los pise que por lo menos tengas 20 horas a la semana para estudiar eso es lo que dice la ley así al grosso modo Claro, y, puede, pero... y, y puedes ganar lo que quieras, puedes ganar mucho dinero si quieres. Ahora, los 500 y pico euros esos que te hacían demostrar por mes que ibas a estar, esos aparte, eso esos sí estén, tienes que tenerlos aparte. Aunque vayas a ganar mucho con el trabajo, esos 500 eurillos por mes que estás, los tienes que seguir teniendo guardados para enseñarlos. Eso lo piensan por si luego te despiden del trabajo o no te va bien el negocio, pues que sepan que te vas a mantener. ¿Qué me quieres decir, Federico? No, bien, es, eso lo que me estás diciendo es si me hago autónomo. Ahora, si. Sí, no, lo si que te no estoy me estoy diciendo. Si te haces autónomo, si no me... lo pides tú. Y si, si te van a contratar por cuenta, te va a contratar una empresa, un empleado el que sea, lo pide el empleador. Eso es lo que te quiero decir. Pero esto, aún habiendo terminado los estudios, solo por el hecho no, de la a prórroga, ver, ¿te puedo... No, no, escúchame. Si has terminado los estudios, no te dan la, el permiso de trabajo. Tiene que estar el curso funcionando. Si se te ha acabado el curso, lo que tienes que hacer es renovar el curso por otro curso y luego pedir el permiso para trabajar bien si, te, si sí. has acabado el estudio si has acabado el estudio no te dan permiso para trabajar salvo lo que he dicho al comienzo del vídeo salvo que ese estudio sea un curso superior y ahí sí puedes pedir eh, para trabajar pero ahí sí que podrías trabajar 40 horas o buscar trabajo o hacer prácticas, ahí ahí no hay límite de tiempo, pero ahí hay límite de que tiene que ser de lo que has estudiado. ¿Tu curso era de nivel 6 superior o era un curso sencillito? Era un curso sencillo, vale, pues máster, ser... máster, pero no, no oficial. Bueno, lo que no es más que oficial, lo que dicen que tenga un nivel 6 que es un nivel que hay aquí en Europa de las calificaciones. Si era un curso superior, oficial o no, si era un curso superior, te puedes pedir un año, digamos, para buscar trabajo, para trabajar o para hacer prácticas. Si no era un curso superior, lo que puedes hacer es buscarte otro curso, aunque no sea tampoco superior. Y una vez que ya tienes ese curso, te buscas a alguien que te quiera contratar y ese pide tu permiso de trabajo. O si el negocio lo vas a hacer tú mismo, te lo pides tú mismo. Y luego ya te digo, las futuras renovaciones ya van, ya sí que va linkado el permiso de trabajo. Pero la primera vez lo tienes que pedir así. Y claro, el curso tiene que estar en activo. Si me dices que has acabado el curso. Has acabado el curso, ¿no, Federico? Sí, en realidad no lo he acabado. Pues, pero. Lo pues, ¿no has acabado, es que porque, no es lo mismo porque, si lo pues, has acabado, no No, no, no, no, te puedo explicar. El, el curso eh, es libre de. es por módulos. Y como bueno, yo me has pienso acabado pienso o no quedar, lo has acabado, Federico? No, no, no, no, no, no lo he acabado. Bueno, pues, no, si no lo has acabado, pero sí lo puedes pedir el permiso. No lo he acabado, pero para que me entiendas, no lo he acabado, pero sí se ha acabado el plazo del NIE. A ver, el mío curso... no tiene que ver aquí nada. El... No, no, no, no. Eh, el, el comprobante cuando pido el curso, digo, comienza tal fecha y termina tal Ya, fecha. pero ha venido el bicho y como ha venido, A el, bicho, eh, como ha venido el bicho hay una, un, un boletín oficial del Estado que te lo han prorrogado eh, seis meses okay. desde la finalización del estado de alarma y, y entonces no ha caducado, aunque haya caducado, no ha caducado. Otra cosa es que, haya, que hayas terminado, no hayas terminado el curso en sí. Pero una cosa entonces es... Vale. Necesito un comprobante que diga que aún el curso no lo he terminado, por ejemplo. Sí, yo eso ya no está. lo sé. O sea, lo que te van a pedir, claro, ellos para darte el permiso de trabajo te van a pedir, demuéstreme usted que está haciendo el curso y que no ha terminado el curso, claro. Por el bicho, por lo que sé La prórroga para estar aquí la tienes de forma automática y no hay que pedirlo en ningún lado. O sea, lo digo por. Cuarta vez, es que, oye, eh, dice, eh, la, las autorizaciones temporales de residencia y las autorizaciones de estancia por estudios, ta, ta, ta, cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sucesivas prórrogas, eh, o haya expirado los 90 días naturales previos, quedarán automáticamente prorrogadas. Ya está, sí. sin necesidad sí. de resolución. No, no, sí, eso, eh, eso eh, no me... Os pido que me preguntéis cosas nuevas porque si no vamos a aburrir a la audiencia. No, no, antes, claro. antes de venir a Zoom tenéis que tener los vídeos vistos, porque es que si no es un bucle todo el día lo mismo. Entonces... No, no, es que eh, no... Está no claro, pero escúchame, bloqueado. Federico. Eh, la estancia... La estancia la tienes prorrogada automáticamente. Otra cosa es el curso que has hecho. Yo eso ya no sé si se ha acabado o no se ha acabado. Si no se ha acabado el curso... Puedes pedirlo del trabajo y lo puedes pedir tú mismo si te vas a montar tu negocio o lo puede pedir tu empleado si te van a contratar. Y ese es el resumen. Yo creo que se entiende perfectamente. Vale, vamos para adelante, Mauricio. Te toca. Venga, pues ya llevamos Hola. 34 minutos. Actívate el audio, Mauricio. Hola, o sea, buenas tardes. Tarde. La... Oye, Cristian, te, te bueno, pues luego va a Cristian porque a Cristian cada vez le voy viendo más para abajo. Venga, Mauricio, te toca aquí en el orden este de Zoom. No sé cómo van las cosas. Bueno, que Son dudas? dos preguntas y ya. Venga. Pero preguntas bueno, nuevas, ¿eh? Preguntas nuevas. No me, no me hagas repetir todo otra vez. Venga. Pues si no me enfado, ¿eh? Ya lo veis. Venga. Te sí, lo bueno, digo medio en broma, medio en broma, medio en serio. Los vídeos Yo no me estoy aquí todos los días una hora con vosotros, de lunes a domingo. Para que luego no veáis los vídeos, por favor. Tumbaros en el sillón, poneros el móvil y veros los vídeos por vuestro interés. Y si no, no los veáis, pero ya vosotros. Luego casos como el que hay hoy en Telegram, que se ha tirado un año por una tarjeta blanca cuando podía haberlo hecho en 20 días. Pero como no se vio los vídeos, no se metió en Telegram, pues chica, ¿qué le vamos a hacer? Y así así, y así así. Y decírselo a la gente para que a la gente no le pase lo mismo también. Venga, Mauricio, ahí está. Participa. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ahora sí, señor Luis, tengo dos preguntas. ¿Cómo está, eh, señor Óscar? Buenas tardes para todos. Soy Mauricio, soy Neganés. Eh, tengo dos, dos preguntas. La primera, una hormiga ya se va a nacionalizar. Pidió el, el registro civil de nacimiento le llegó a finales de febrero. Con lo que pasó ahora, pues con este estado de de alarma, ya pasaron los tres meses que era pues el, el tiempo del para sacar pues la nacionalidad o que estaba vigente el registro civil. ¿El registro civil le sirve ahora que se abra el estado de alarma para continuar el proceso? Yo te digo que sí. A ver, Don Oscar, venga, que le cedemos la, la palabra a Don Oscar. En, en términos de seguridad jurídica, sí, porque está paralizado el tiempo administrativo. Ah, ok, ok. Bueno, listo. Y más más preguntas, pregunta, Mauricio. Y... Más preguntas. Y la otra pregunta también es rápida. Me están diciendo aquí, pues, las hormigas. Usted sabe que yo siempre las voy a nombrar, señor Luis, porque perdonaré. Sí, sí, no sí puede nombrar a las hormigas. Venga. Listo. Eh, lo que le quiero decir es... Hay personas que ya se les venció y están para quieren trabajar con la tarjeta blanca, pero han ido a buscar trabajo y les dicen que no les dan empleo, que en dónde pueden ir a reclamar un documento donde certifiquen que sí pueden trabajar eh, pues con la tarjeta blanca vencida. Yo lo que les dije fue que pues se guiaran por el Boe, no sé Ajá. si aparte de eso toca llevar algún otro documento. No no no es lo, es lo que tú dices, el Boe, eh, además el documento la orden tal la tenéis en Telegram, además la estoy colgando 20 veces al día, o sea porque como sé que os preocupa mucho, qué pasa que hay empresas que no están al día, que no ven los vídeos de preline, están ahí todavía en hace dos meses. Y es que de hace dos meses a ahora se han aprobado un montón, un montón de, de, de, de, de, de boys, de... un de... montón. <risa> Entonces, claro, hay algunas que incluso tienen asesores jurídicos que tampoco se han visto los vídeos de preline, pero que tampoco se han leído los BOE. Y en, en dos meses han cambiado 20.000 cosas. Entonces yo lo que haría en esos casos, me iría con el BOE, que lo tenéis, todo lo tenéis colgado en Telegram, y es gratis, os lo damos gratis, que aquí nos no cobramos Patreon, os lo imprimís en un PDF, os vais con vuestra tarjeta blanca a que os contraten, y ante cualquier duda le decís al empleador, ya me gusta la seguridad social, verá usted cómo se lo dice. Porque los de la seguridad social ah, ya, okay, okay. Sea, ya Los de la seguridad social, eso ya seguro que lo saben. Porque, ante, ante todo, aunque eso no sea por la avalancha que habéis hecho vosotros, ¿eh? pidiendo el número. Entonces, Mauricio, yo me imprimiría la orden esa, ya casi me la sé de memoria, creo que es la. ¿Cuál es la orden? La 9-2020, si no me falla la, la memoria. Orden? Y mira que tengo muy mala memoria, ¿eh? pero es que esto ya me lo empieza a saber de memoria. La 9-2020, si no me corrige don Oscar, es esa la orden, ¿no? Es la. Imprímetela. La veo, la veo y además, creo que está en el punto 3. Lo que tú estás diciendo. Os juro que yo tengo una mala memoria. Oye, esos, esos que, que tiene mala memoria es como era no teniendo tu... Pues eso, no, Mauricio. No puede, señor, muchas gracias. Nada, amigo. Mira, Cristian, te... Gracias, la Mauricio. Cristian, te doy paso. Para... Porque cada vez te me va bajando para abajo. Ya puedes, vale. ya puedes hablar, Cristian. Yo ya, además, que ya me voy. Ya me, tengo... y me lo estoy imaginando, Cristian, para por, que no ya, le conozcas. Sí, dos preguntas. La primera. Uy, que eh, se, eh, ¿Qué sí? posibilidades hay? Sí. Te escuchamos un poco mal el ancho de banda, pero bueno, venga. Ay, qué pena, okay. Cristian. A ver. No, no hay problema. Vale, vale. Entonces, estaba ¿Sí comentándoles. Aló, aló, ¿me escuchan? Un poquito mal, Cristian. A ver. A ver. Ahora mejor, que... sí, ahora mejor. Ahora mucho mejor. Sí, mucho mejor. Venga. ¿Qué te preocupa, Cristian? Mira, mientras él se va situando, os digo una cosa. Con Cristian hicimos dos vídeos aquí hace ya un tiempecillo. Él está en Colombia, es profesor de idiomas, le va muy bien, da las clases por Skype. Me acuerdo un vídeo que yo tuve un fallo con el audio y, y lo hizo él. Era el primer y le puse casi ya acepto el vídeo con vosotros. Veros lo que está muy interesante. Os enseñó un poquito cómo montar un negocio de clases de idiomas. ¿Vale? Tenéis los dos vídeos por allá abajo. Venga, Cristian, a ver, ya si te mejor. Gracias. Ya, mucho mejor. Vale, sí. gracias. Entonces, eh, tengo dos preguntas. La primera, en cuanto a los arriendos, ya sea piso o habitaciones, ¿han bajado o han subido con respecto a la pandemia? Y mi segunda pregunta es: ¿qué posibilidades hay para una persona de 55 a 60 años? Que llegue a España a trabajar qué posibilidades ahora yo sé por la crisis y todo esto pero precisamente puede ser una oportunidad o más bien no pues mira te va a responder un español que no soy yo pero que le estoy viendo en la sala yo, que se llama don Jesús Rodríguez que trabaja en un gran hipermercado y del tema laboral y del tema de los pisos sabe pero yo te digo en la edad en España no es dificultad para trabajar de hecho, don Jesús, no sé si me permitirá decir su edad, que os la diga él si quiere, ¿vale? Él te va a responder ahora mismo, le voy a ceder la palabra. actives el audio, don Jesús. Él es español eh, de toda la vida, ¿vale? Y de, de los pisos llenos. Yo, yo no creo ni que suban ni que bajen. Mi opinión. No, mira, a ver. Don Buenas Jesús, responda usted pero a Cristian que no él quería sabe, venir? Él Jesús. quería venir, pero por, por el bicho ha retrasado su viaje. Sí, sí, sí ya lo Mira, te comento. Buenas tardes. Me llamo Jesús, eh, soy español. Eh, te voy a decir una cosa. Los pisos únicamente directamente están bajando ahora. Ahora, con el tema del bicho que tenemos en España, están bajando bastante. Los alquileres también están bajando. Ahora están bajando hasta 300 euros se quedan por piso de la habitación. Okay. Eh, te comento, a ver, el puesto de trabajo se está buscando muchísima gente. A partir de la semana que viene, que ya empezamos a funcionar otra etapa, eh, sí. directamente están buscando gente ya para trabajar están abriendo supermercados nuevos que es el líder o ramas al campo que directamente están buscando personal y están buscando gente que quiera trabajar cuatro horas y siete horas qué significa eso te van a dar un sueldo de cuatro horas o de siete horas tenemos que te pueden hacer un contrato de horas o fijo un año en la empresa y, lo bajo, y están okay. bajando bastante. Y los temas de piso que tú me has comentado, o temas de habitaciones. Y, no, y, y la edad, edad también. La, la, si con 55 años puede trabajar una mira, persona en España. 55, mira. Yo ¿Tú qué edad tienes, Jesús? Si no es indiscreción, ¿qué edad tienes? Tengo, tengo 53 años el día 2 de junio que voy a hacer ahora. ¿Y te ha, faltado, <ríe> te ha faltado alguna vez el trabajo? No, nunca. Llevo 30 años trabajando en una empresa que es campo que es francesa. Y llevo con ellos bastante tiempo, ¿sabes? Yo tengo, ahora toca casi, ya dentro de poquito tengo ya la prejubilación si la quiero coger yo directamente ¿Por qué? Oh, ¿Qué tío. significa eso? Que significa únicamente cuando llevas ciertos años en una empresa o 30 o 31 años directamente ellos te van evaluando y te van diciendo si tú quieres ya prejubilarte o no, ¿sabes? Pero que ahora mito con la época, con el bicho que tenemos directamente va, va bajando todo va bajando los pisos, va bajando los alquileres y ahora admito, para comprar un piso en España es una maravilla. O sea que van a bajar los <risa> precios. Eso, mirad, yo ese dato no lo conocía, Cristian. Y están bajando. ¿Y están los bajando. Papeles... En los alquileres, cuando igual, tú, más relacionado. Ya, ¿no? con, la, con las crees directamente igual. Tú ahora mito vas a hacer. Quieres una habitación. Te voy a decir, por ejemplo, quieres una habitación. Contratas con la dueña. Dice, mira, yo quiero contratar la habitación X tiempo. Y te pone. Un límite de precio o te lo baja ¿sabes? Depende del tiempo que estés eh, alquilando una habitación. Igual que el piso, el piso únicamente, oye, mira, lo quiero alquilar eh, cuatro años. O entonces, si son 400 o 500 euros, a lo mejor te lo bajan 400. Depende de cada persona, ¿sabes? Y se si ven que si la persona es buena, que responde, Perfecto. Que le responde el responde. Sí, lo que hablamos que no la... siempre del networking, sí, claro, claro. De, eh, lo que hablamos siempre, sí. lo que, pues, lo, no, lo que hizo. Lo que hizo Milton, que alquiló una casa entera gigante por Valencia a muy buen precio. ¿Por qué? Porque habló con la... la el mejor consejo, Cristian, es hablar con el propietario, hablar directamente okay, no. con el propietario, porque haces el networking, porque tipo, si lo buscas por Airbnb y por estos sitios, sale mucho más caro, ¿vale? Okay. Pero cuando ya te papeles, ven... Sí. Dime, dime, Cristian. En cuanto a los papeles, tanto en trabajo como en alquiler en papeles al respecto o... es lo, que, lo mismo si Ay, mira complicado. si lo haces por una compañía de estas online ahí sí y no te actives el micro vale si lo haces por una compañía online una Airbnb, un no sé qué ahí oh, sí okay. os tiene mucho papeleo ahora si vais al sitio y hacéis el networking y habléis con el dueño con la dueña es fácil que no los vídeos que os hice con Tayla de Brasil, ella. Sí, sí, yo lo vi. Claro. Sí, ¿ah, no no? so, soluciona esto: veniros, alquilaros un hostal para los primeros 10 días, 15 días, y luego ya, en ese tiempo, hacer el networking, hablando con los propietarios. Los propietarios directamente no, lo que quieren lo en mismo el que en trabajo, poner. ¿sí? Y lo mismo en el trabajo y en todo. Es lo, el mejor consejo es Uy, el cara perfecto. a cara. Perfecto. Vale, vale. vale. Pues nada, Cristian, participa cuando quieras, vale, ya, vale. ya que tienes aquí el zoom, ¿vale, amigo? Listo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, la Jesús, gracias Luis, gracias a todos. Son muy amables. Saludos, pues Cristian. Les agradezco mucho el tiempo y las respuestas. Nada, un abrazo. Gracias. Qué, qué vale. pena, qué pena bye, señor Luis. Este, pregunta. Espera, pero luego, luego, escucha, sí. que no quiero dejar. Va David, va Yonei y luego va Andrés y luego vuelves. ¿Vale? O de qué es la okay. pregunta, Mauricio. Es que. Es una pregunta que me están haciendo por, por YouTube. Bueno, ¿sabes? me la haces luego, ahora me la haces. Es que quiero que podáis participar todos. Nos quedan 14 minutos. David, venga, te toca. David, actívate el audio. David Minjot. Venga, ya lo tienes activado. David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a ver si te oigo bien, que te oigo muy bajito, amigo. Venga. Un poquito bajo, a ver cómo. Muy bajito, sí. Bueno, ¿No tienes bueno, micro? Bueno. ¿No tienes un audífono de estos? Lo puedes conseguir. Doy paso a otro y lo vas consiguiendo. ¿Vale? Bueno. Venga, ves consiguiendo lo que doy paso a otro. ¿Vale? Espera. Venga, David. A ver, Johnny, te toca mientras David se pone el audífono. Johnny, actívate el audio. Os quiero con audífono y con el wifi libre, pan zoom. Venga, Johnny, actívate el audio Hola. y participa. Escucha, sí, te escuchamos. Escucha. Venga, Hola, Johnny. buenas tardes. Buenas tardes. Salud. Bueno, mi nombre es Johnny. Les hablo desde Brasil, Río de Janeiro. Saludos para todos los Prilines ahí. Saludos. Y entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy aquí en Río de Janeiro con... No sé si es un, poquillo, un poquito complicado para responderme ahí. Tú la pregunta. pregunta Ajá, yo estudiamos. estoy aquí en Río de Janeiro como... Yo soy cubano y estoy como refugiado aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Y mi pregunta es, yo, yo quiero viajar como turista a España. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si puedo hacer ese trámite desde aquí de Brasil o tendría que ir a Cuba, ¿cómo sería? Son dos preguntitas y a ver esa, si me la pudieran responder. Vale, más. te voy a dejar con Don Oscar mientras. Se prepara Don Oscar, te digo. Yo le hice una entrevista a una chica de Cuba que, que, vamos, lo que pasa es que vino directamente, vino vino en una excursión de Cuba y luego se salió de la excursión y pidió el asilo. Tú en estos momentos, Johnny, bien, está bien. refugiado allí en, en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil. Es, sí, en Brasil. Y tu pregunta es: si para venir a España puedes venir desde allí directamente o tienes que volver por Cuba, ¿no? Ajá, con visa de turista o no sé de qué forma. Claro, eh, te paso con Don Oscar que es letrado, vale, porque como es un asunto un poquito así más. Fíjate, el refugio a ti te tuvieron. Si tienes el refugio otorgado, tienes que tener una resolución definitiva de refugio. Tienes que revisar bien, no es ese que estás en proceso. Una cosa es el proceso y una es que tengas la resolución. Si tienes la resolución normalmente lo que lo que dicta ahí es que no puedes volver al sitio, a Cuba, porque si tú estás diciendo que te están persiguiendo en Cuba, no te puedes ir de a Cuba. Claro, pero, claro. Eh, pero sí puedes sí puede salir de vacaciones y en la misma resolución te dice ok, y pides pide ahí un permiso. En, algún, en algunos países hay que pedir permiso, okay, y te dejan salir de, a, a, a tus vacaciones. Si tu pensado es hacer un reasentamiento, es otra cosa, Cubano, ¿okay? Sí, sí, sí, sí. ¿Okay? Esa es la segunda si pregunta. Es tu pen... Ajá. si ese es tu pensado, <risa> tú puedes acercarte a una oficina de ACNUR, ¿ok? Y solicitar la petición para hacer un reasentamiento en tercer país, ¿okay? Y España tiene oficina de ACNUR y ellos empiezan a hacerte todo el procedimiento. Qué buen dato, qué buen dato te está dando Don Oscar Padrón, Johnny. ¿eh? Eso no lo habías pensado, ¿verdad? Ajá. Algo más, Magnífico. Johnny. No, estamos todos, eso, pero... Os digo a todos, estamos todos los días, vale. Yo mientras esto siga, seguimos, vale. Todos los días. Entonces, conectaros eh, alguno azul. Si no podéis participar hoy, pues todo, cualquier día o los que habéis participado si tenéis nuevas dudas, poner like si os, si os damos información valiosa, poner like, suscribiros con campanita para que podáis participar. Y, y si os ponen algún anuncio verlo que me ayudáis a mantener esto yo no gano nada pero no me, pero, pierdo, no no me pierdo, pierdo. pierdo no me pierdo sus vídeos y he convocado mucho que están aquí también a que los vean porque son de claro son muy, muy mira muy el importante. dato que te acaba de dar johnny don oscar Padrón. ahora eso del reasentamiento sí, sí. es una información vamos súper súper y acnur y acnur que te puede ojo ayudar? tienes que ojo Johnny, tienes que justificar el reasentamiento ¿ok? y los reasentamientos es que que vuelve a persistir una situación de peligro de tu vida. Ya se Ajá. ve ya sea porque viste a alguien que te conseguiste ahí en Río y, y te, te lo conociste en Cuba y que te como que te está vigilando, algo así. O sea, tienes que justificar Vale, sería en una oficina de ACNUR aquí en Brasil, ¿no? Ese sería es el primer en, paso, una yo... oficina de ACNUR en, en Brasil y ellos hacen la interconexión con la oficina de ACNUR de España, que en España sí hay. Y empiezan uh -huh. a hacerte todo el, el procedimiento. Ok, ok. Muchas gracias. Esa era la pregunta ahí que quería gracias, hacer. Johnny. ¿no? Muchas gracias, Johnny. Vuelve okay. a participar cuando tú quieras, ¿vale? Venga, muchas gracias, Johnny. David, David, David, actívate el audio. Ya lo tienes activado, David. Sí, a ver, Luis, ahí. Mucho te... mejor. Joder, qué cambio. Venga, David, bárbaro. dinos dónde estás. Bárbara, bárbara. Eh, bueno, un gusto poder charlar un ratito con ustedes. Soy David de La Plata, Argentina. Eh, y bueno, algunas de las cositas ya me las han hay como dice Ariel, eh, al principio de la charla. Me quedo pendiente porque la idea es ir, irnos hacia España en familia, y tengo a mi hermana que está viviendo allá, y bueno, queríamos saber sobre el tema del IPREM, en qué, qué reducción hay sobre el, el valor que pide el gobierno de España, ¿no? de los 500 y pico de euros, eh, si uno ya tiene alojamiento, ¿Se claro, sí, pero para qué tipo de visado sería el Iprem efectivamente, anda por ahí unos 500 eurillos más o menos. Claro, visado de estudio, queríamos eh... visado de estudios. Sí. Tienes sí. toda la razón. Mira, eh, buen dato, David. Si a ver, os piden, pues eso que mostréis 536 euros por mes que vais a estudiar. Si no tenéis 536 por 12 meses, hay un pequeño truco que lo dijo Don Oscar Padrón o lo sacáis por siete meses y entonces serían 536 por 7 tenéis una buena visa o un buen permiso de estancia porque a partir de seis meses vale tiene más cosas pero no tenéis que poner los 12 insisto este dinero solo hay que enseñarlo no hay que pagarlo a nadie y también sí, sí. insisto que ha dado mucha confusión os ha dado mucha confusión estos 536 euros que enseñáis es independiente de si luego trabajáis o no trabajáis si luego pedís permiso para trabajar o no, es independiente. Los 536 siempre hay que enseñarlos. Aunque luego decidas trabajar, te montes un negocio y te hagas millonario, o aunque luego decidas trabajar, te contraten y te paguen, yo qué sé, 1.500 euros al mes. Perfecto, lo puedes ganar los 1.500. Pero los 536 tendrás que seguirlos enseñando, enseñar. Eso lo hace el Estado español para aseguraros que aunque os vaya mal y no os contrataran o el negocio no funcionara, tendréis para subsistir y no seríais una casa tu pregunta es muy buena tu pregunta es si con esos 536 esos 536 si no me falla la memoria que son 530 y no sé cuánto bueno, total esos 500 y pico euros incluyen para el alojamiento y efectivamente tu pregunta es muy buena si yo ya tengo aparte un alojamiento que me lo paga yo que sé mi amigo fulanito me lo da gratis se puede descontar de ese importe. Ahora no me digas cuánto porque no lo sé habría que valorar a cuánto está el alquiler pero sí se puede descontar. Efectivamente. A lo mejor si son 530, mire, yo como tengo el alojamiento gratis, pues yo qué sé, son 450 porque el alojamiento me lo dan gratis. La cifra esa yo no la encontré en ningún lado, pero sí sé que os lo descuentan. Dime más, David. Sí, en el boe aparece eso. Ah, que sí, claro, sí. A ver, yo lo que os digo, lo... si algo no lo sé, lo digo también. Digo, no estoy seguro, no sé qué, pero si lo es eso pero a que no aparece cuánto sería claro. pero y, o sea, y en ese caso aplicaría también si uno pide eh, reagrupación regrupación de la familia también ese descuento claro también proporcionalmente también efectivamente aunque ya sabes que con la reagrupación te baja el iprem verdad por lo, no me sé los porcentajes pero sabes o sea, que baja 75 ¿verdad? 75 en la primera como tu esposa y cada adicional claro. es 50 por 50 ciento Sí, sí, eso ya lo Más o menos va quedando. Te digo, David, como a todos, podéis participar todos los días que queráis, ¿vale? Y los que no estáis participando ahora mismo lo sabéis. Estáis todos invitados. No, para gracias. eso lo hacemos, lo hacemos para vosotros. Muchas gracias, una, David. Vale. Y una pequeña consultita. Venga, pero es, bien, es que si no no nos da tiempo ya que ya. Ah, perfecto, lo hacemos otro día, no. Venga, no, no, no, mañana seguimos. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias, David. Gracias, gracias. Es para que entren todos. Muchas gracias, David. Venga, Andrés López, gracias a David puedes participar. Luego David Murillo, luego Pedro y luego Mauricio. Venga, Andrés López, actívate el audio. Pero ahora eh, sí es que brevedad. Venga, gracias. Eh, sí, gracias nuevamente. Eh, la pregunta del caso de mi mamá: si yo voy a pedir el asilo a Suiza, voy con ella, ¿podemos eh, pasar por tránsito por España o la detendrían por el caso que ella tiene ahí? A ver, detener, detener, no, ahora te paso con Oscar, pero tu madre bueno. tiene en Suiza, escucha, te has visto el vídeo del asilo en Suiza. Mi hermana está ahorita en Suiza, ya está ya en Zurich solicitando el asilo. Está pero se ha bien, visto tu hermana el vídeo del asilo en Suiza. Ella está muy bien, muy bien. Está bien. Es que, es yo... que el, la técnica para todos los que están escuchando este es llevar la documentación como es. La Documentación tiene que tener un buen soporte para solicitar el, el asilo donde uno vaya. Pero no sabes lo que pasa, papelito. escúchame, Andrés. Pero sabes lo que pasa luego al cabo de unos años cuando lo pides en Suiza o en Dinamarca? Mírate los vídeos, dile a tu hermana que se lo mire. Que no es como en España, que aquí en España a los tres años podéis pedir arraigo social y luego podéis pedir la nacionalidad y sois libre Luego podéis hacer sí. En, yo te he hecho dos entrevistas una es, a un chico que se llama Luis como yo de Dina de Suiza y sí el te... moreno yo lo vi claro pues un uh -huh. tú no ¡Ah, sé sí! y ¿sí? vale casi <risa> claro bueno yo lo digo yo lo digo no claro Pero, esa es por un lado <risa> tu pregunta, verdad. y la otra venga, es sí. la otra, por ejemplo yo estuve hace siete años y me empadroné. Si ahorita me fuese a España, ese me vería ese empadronamiento porque tengo. No, un, no, porque un te has vuelto. Algo. Claro, te has vuelto, pero no pasa nada. Te haces un nuevo empadronamiento cuando llegues a España. El empadronamiento es decirle al Estado español dónde vives. Ah, claro. Pero cambiaría el número o sería el mismo número. No, el empadronamiento va cambiando. A ver, el NIE va el a ser el mismo. NIE. Claro, ah, el, NIE, no. el NIE siempre es el mismo. El empadronamiento no es lo mismo si vives en Madrid, si luego vives en Barcelona, luego en Sevilla, luego te vuelves, luego vuelves a entrar y estás en Córdoba. Mm, ya. Pero no pasa nada, el empadronamiento gratis hacerlo y tal. Eh, lo podéis hacer las veces ah. que necesitéis, no pasa nada. Y el NIE claro. sí es el mismo, el NIE es el mismo, pero no me confundáis el NIE con un permiso de trabajo. Son cosas Ah, no, no, no, no, no, no, porque yo sí he visto que, Por papeles. cierto, mañana vamos a hablar otra vez de la cuenta bancaria, que se me ha olvidado deciroslo, ya no da tiempo, pero. Claro. Bueno, de todas formas, es que sí puedo pasar con mi mamá y no la dejan ahí en el aeropuerto de España, no la no, deporta con no. el, con el la notificación que ella tiene. No molesto a Don Oscar porque te digo que no, que aquí no deportamos a nadie, salvo a los delincuentes, claro. Pero no es <risa> claro, sí, sí. No, es no, no, no, no. Oye, no, no, nos quedan tres somos. minutos. Yo, venga. Muchas gracias venga lo mismo, a todos. Muchas saludos. gracias, Andrés. Muchas Adiós. gracias, amigo. A ustedes, a ustedes. Chao. A ver, eh, David Murillo, te toca, venga. David. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola Luis. Saludo, David. Corre, amigo, sí. que nos queda un minuto y medio. Eh, y si no, para mañana que... ya, venga. Tengo una pregunta. La pregunta es: ¿hasta qué rango familiar puedo pedir nacionalidad? Por ejemplo, yo sé que ahorita están hablando del abuelo, en el caso de. No me acuerdo David, todo. te lo digo muy rápido para que no se corte el vídeo y seguimos mañana. Mira, eh, padre ¿padres o madres o hijos? ahí puedes pedir la nacionalidad y yes. escucha eh, padre o madre tendría que ser originario no que lo ha adquirido el hijo sí. da lo mismo el hijo lo puede haber adquirido O sea, padres o madres o hijos o hijas Por ejemplo, y, en mi caso en mi caso de pronto si mi abuelo es español yo puedo pedir la nacionalidad ahí va que... ahí va amigo si tu abuelo es español hay una excepción la ley de nieto no está aprobada pero si tu abuelo por la guerra civil que hubo en españa en el año 45 se tuvo que ir de España, sí también la puedes pedir. Que es lo, eso es lo que estábamos hablando antes. Efectivamente. Sí. Entonces si fue por tema de la, te doy la pista. Hay que mirar la ley de memoria histórica. Ley de memoria, ley de memoria histórica. Vale, ahí te y viene eso, el tema este. Dime. Y eso funciona para todos los países, digamos. Para ciudad? todos los países. Lo importante es que tu abuelo tuviera que irse de España por la guerra civil. E incluso ahí tú, aunque tu abuelo no hubiera sido español de origen, también podrías tú aplicar como nieto. Ley Muy importante esto. Mañana profundizamos más si quieres. ¿Cuál es la ley de qué? La ley de nietos se llama. No, perdona, no. La ley de memoria histórica. Ley de memoria la ley histórica. De memoria. Esa está aprobada. La que van a aprobar, que todavía no se sabe cuándo, es la ley de nietos o más bien dicho, ley de descendientes. Pero la que tenéis que mirar a día de hoy es la ley de memoria histórica. Entonces, cualquiera que tuvo un abuelo que se tuvo que ir de no, España no. por la guerra civil, puede... Pedir la nacionalidad, aunque su padre no fuera español. Es muy buen dato que lo hemos descubierto. Quiero reconocérselo a, a este chico con el que hablábamos antes. Espérate, que lo tengo al Federico, me parece que era. Sí. Gracias a Federico, efectivamente. Ley de memoria histórica. Es que no lo quería preguntar por un amigo, porque yo también tengo defendiendo. Vale, pero... pero escucha, tengo que cortar ya el vídeo. Prilines, sí. se ha quedado. Mañana vamos a seguir. Se ha quedado. Te has quedado tú a medias, se ha quedado Pedro y Mauricio su segunda pregunta. Pero bueno, Mauricio, como muy activo, tengo que cortar el vídeo porque más de una hora no podemos estar. ¿Vale? Prilines, os agradezco mucho a todos que habéis estado. Mañana volvemos a seguir. Otra hora, no pasa nada. Estamos todos los días. Poned like, os pido que por, corréis la voz y pongáis like, ¿vale? y nos vemos mañana muchas gracias a todos por haberlo visto y poner en los comentarios vuestras opiniones consultas y, y todo lo que queráis decir prilines os dejo vale mañana seguimos venga muchas